¡Hola oh, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Sean todos bienvenidos al nuevo video de Finanza en Criollo. Hoy vamos a hablar sobre la motivación y el sacrificio. Muchas veces se abandonan las cosas ante las primeras dificultades por perder de vista lo más importante, nuestros objetivos finales. Así que vamos a analizar este cuento y vamos a ver los puntos más importantes para no caer en las primeras piedras del camino y así poder lograr nuestros objetivos. Poppy el alpinista era famoso por sus intentos de escalar la gran montaña nevada. Lo había intentado al menos 30 veces, pero siempre había fracasado. Comenzaba la ascensión a buen ritmo con la vista puesta en la nieve de la cima, pensando en la maravillosa vista y aquel sentimiento de libertad. Pero a medida que las fuerzas le faltaban, bajaba los ojos, miraba más a menudo sus desgastadas botas y finalmente, cuando las nubes lo rodeaban y comprendía que ese día no podría disfrutar de la vista, se sentaba a descansar aliviado para comenzar el descenso de vuelta al pueblo pensando en las bromas que tendría que volver a soportar una de aquellas veces subió acompañado por el viejo Chisco el óptico del pueblo que fue testigo del fracaso fue el propio Chisco quien más animó a Poppy para volver a intentarlo y le regaló unas gafas oscuras especiales Si comienza a nublarse, ponte estas gafas y si comienza a dolerte los pies, póntelas también son especiales, te ayudarán Poppy aceptó el regalo sin darle importancia pero cuando volvió a sentir el dolor en los pies lo recordó, se puso las gafas el dolor era muy molesto, pero a través de los cristales podía seguir viendo la cumbre nevada, así que siguió avanzando. Como casi siempre, la mala suerte volvió a aparecer en forma de nubes, pero esta vez era tan ligeras que podía seguir viendo la cumbre a través de las nubes. Así siguió Poppy escalando dejó atrás las nubes olvidó sus dolores y llegó al fin a la cima merecía la pena su sensación de triunfo fue incomparable casi tanto como aquella maravillosa vista custodiada por el silencio y con las montañas rodeando de un denso mar de nubes Poppy no recordaba que fueran tan espesas entonces miró las gafas cuidadosamente y lo comprendió todo Chisco había grabado una difusa imagen en los cristales con la forma de la cumbre nevada que solo podía percibirse al dirigir los ojos hacia arriba Chisco había comprendido que en cuanto Poppy perdía de vista su objetivo se dejaba llevar y perdía la ilusión por seguir subiendo Comprendió entonces que el único obstáculo para llegar a la cima había sido su desánimo, el dejar que la imagen de la montaña desapareciera entre los problemas, y agradeció a Chisco que mediante un engaño le hubiera hecho ver que sus objetivos no eran imposibles y que nunca se habían movido de su sitio. Analicemos el cuento a ver qué es lo que podemos rescatar y aprender de este cuento. Bueno, una de las cosas es, por ejemplo, que Poppy, al levantar la vista y ver los primeros problemas, que en este caso lo es en forma de nube, ya le da ese desánimo y querer abandonar todo y volver al pueblo que sería la zona de confort muchas veces uno se pone en mente ciertos objetivos y por excusas por desánimo o simplemente por hacer oído de gente tóxica que te tira a te tira mala onda para que vos dejes tu objetivo y tus sueños sentís como ese confort esa ese alivio de decir, bueno, por lo menos lo intenté, pero no, eso no es bueno, gente. Otra cosa importante que podemos rescatar es, fíjense, el compañerismo. Eh, Chisco, por ejemplo, es una persona de las cuales uno se tiene que rodear para, comple para poder cumplir con esos objetivos. Fíjense que Chico fue el que más ánimo le dio y alejarte de la gente tóxica que en este caso por ejemplo es la gente del pueblo fíjense que una parte dice y tener que volver al pueblo pensando en las bromas que tendría que soportar que generalmente es la gente tóxica la misma gente tóxica que te dijo no, no lo va a poder hacer, no, mejor deberías pensarlo bien, no, mejor eh, deberías replanteártelo, Mira que es difícil, Mira que no todo lo logran, y palabras así que generalmente te dice la gente tóxica, porque como ellos no se animaron a hacerlo, Quieren que uno no lo haga. Y no pueda conseguir sus objetivos. Así que bueno gente. Espero que les haya gustado este video. Que le haya servido. Y también me gustaría. Si alguien tiene y se anima. A dejar en los comentarios. Alguna historia. De esa superación de la montaña. Y de haber pasado por esas nubes de problemas. Y haberla superado. Así que gracias.